Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, queridos, queridos, ¿cómo están? Espero que tengan un hermoso domingo, que la pasen muy, muy bien. Y bueno, que les sirva este pequeño codiguillo de la búsqueda del tesoro de Scavenger Hunt. Así que, this is the code. Así que, bueno amigos, los quiero mucho. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse. Síganme en las redes sociales, síganme en mi canal de Twitch, síganme en Instagram, en Facebook y en todos lados. Y nos vemos en la próxima. Ciao, chau.